Hola a todos, bienvenidos a nuevo vídeo de War Thunder Y vamos al dominación puerto de carga Este escenario es de los que menos me gustan Vamos a partir con el IS-6, un BR de 7.0 Marca justo este, IS-6 nos marca justo el máximo Adelante, arranca IS-6 Venga, este tanque tiene que marcar aquí la diferencia. Proyectil perforante de punta redonda. Vamos hacia C. C. A es personalmente la zona que menos me gusta de este escenario. Venga, tío, ¿qué pasa? Joder. Eh, pues lo que comentaba, eh. A es la zona que menos me gusta. ¿A ¿Qué le pasa? Siempre siempre, siempre igual. Tienes que encontrar alguno que... La zona que menos me gusta si es A. Pues tienes que cruzar prácticamente una avenida. Ahí estás muy expuesto. Tienes que estar en un tanque muy rápido y salir desde el principio. Si no, B es mejor opción. Y C. Lo bueno que tiene C es que te permite coger algunas calles bastante rectas, como por ejemplo aquí, que en nuestro ISS ya poco a poco va cogiendo velocidad y te acerca rápido. En B hay demasiadas curvas, demasiados cambios y es muy difícil mantener con un tanque como este un tanque pesado, que es lo que yo recomiendo para estos escenarios y así poder llegar rápido a la zona bueno c qué pasa en c venga tomando c mi compañero 744 ¡Ah! impacto venga el marder este que tengo atrás dispara justo allí algo ha visto venga pisando c vamos a tomar c ahí venga justo marcamos bueno desde aquí no puedo dispararle pero por lo menos desde la altura de la mira del comandante lo veo claro para marcarlo, ¿eh? No, si no, ahí le queda justo aquí detrás de este contenedor. Ahí está. Hombre, compañero, que bueno. Ah, pero que, joder, qué lástima, qué pena. Lo habías hecho muy bien. Disparando y encima ahí dando el efecto. Buena rosca. Una pena que lo haya matado, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Es... La verdad es que me parece digno de admirar la gente que controlan bien los misiles aquí en realista, en el arcade eso es muy fácil, en realista tiene su dificultad venga ese t tío... ay ay tanque pesado, ese está a punto de salir por aquí, el T-44 dispara qué es esto, qué es esto, qué es esto, del a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no nada, ah sí bueno vale, por si acaso, <ríe> es el jefe, ah, venga recargamos rápido, vamos por un momento, en el fragor de la batalla no me había dado cuenta que era el jefe. bueno, por si la fly disparo. Si es el jefe, pues no pasa nada. Si es un enemigo, pues le voy a pupa. A ver, este tío, por aquí. Hay dos: tanque ligero y ese tanque pesado. Hey, apoyo. Venga, vamos a ver si. ¡Ah, qué es esto! A ver, a ver, a ver. Rattle 90 vaya, lo que me figuraba salió por el fondo de la calle por donde no miraba nada me Mira, está bien empleado, por confiarme venga, el T-44 este que es un 63, hace tiempo que no que no lo saco vamos a aprovechar vamos a jugar un poco más con él es un tanque de los tanques rusos que más me gustan 3400 evidentemente, es el que más me gusta. Aunque este, siendo un 6-3, no le anda muy lejos. Pero bueno, el otro es un vehículo premium. O no, no recuerdo. No, no, bueno, es igual. Vamos. Venga, vamos a aprovechar. Y como este tanque es bastante rápido, vamos a irnos un poco más lejos. Cuidado con el coche. Sí. ¡Ay, perfecto! nos frenemos, vamos a aprovechar la velocidad que este tanque puede coger a ver, a ver, a ver, hay bombas, venga, perfecto, vaya, con la bomba, venga, precisamente lo que no quería era chocarme, ahora aquí, a ver, estamos en 400, 400, bueno, 450 de zona C, posible que aparezca alguien para tomarse, venga, vamos a aprovechar esta avenida, vamos a darle caña, velocidad al T44, venga tío, vamos, corre que tú eres rápido tanque medio, puede estar tranquilamente a 240, pues 400, 200 metros un poco más allá de la zona C, venga, 47, 48, venga, eso es correr, venga, muy bien, chavalín, bueno, aquí estamos. A ver, no veo nada. Bueno, pues aquí tenemos a dos. Dos voluntarios que están a punto de aparecer. A ver, a ver. Tanque medio. Ahí está. ¿Esto qué es? M41. Venga, lo marco. Ah, se escondió. Venga, está tomando C. Está pisando C Ahí tengo otro compañero. Ah, sí, venga, vamos. Ha dejado de capturar la zona. Pero hay otro más. Venga, están conquistándose. Hay más gente ahí. Vamos a aprovechar los cadáveres siempre. Aquí no hay otro sitio. No hay otro tipo de camuflaje. Venga, aquí, perfecto. pisando C, Si algo no viene a pisar C, dirá: ¿Qué pasa? ¿Por qué no conquisto? Porque estoy yo aquí eso se jode bastante, estar pisando una zona y no conquistarla, sabes que hay alguien más, pero no sabe dónde está venga, este quién es, El M60, creo que es, ¿no?, americano, venga, un disparo, pisando venga, estupendo, muy bien, muy bien, conquistando, venga, venga, venga, marco, lo marco, vamos a por él, vamos a por él, venga, ahí de lateral, abajo, abajo, abajo, venga, bien, perfecto, ahí, bien, perforante de punta redonda, venga, conquistando C, estupendo, por ahí se aproximan a ver si ¿sí da tiempo a conquistarse, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, dos capturas, ahí está, quiénes son, uno, m 46 y un super fishing. dos, vale, me han visto, bueno, espero que este cadáver no desaparezca como alguna vez me ha pasado ahí protegiéndome de repente, puff, desaparece bueno, pues no pueden conquistar, no pueden Venga Marco, venga, vamos a por él. Vamos, muy bien. ese le ha caído. Quedas tú solo. Venga, yo sigo marcando. Los compañeros tienen que echar una mano. Te lo agradezco. Venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, que lo están reventando. Estupendo. Pues sí, me han cubierto. Perfecto. Ah, estupendo. T4400, bombardeo de aviones, de todo, en fin, se quedaron ahí sin poder avanzar, yo aquí cubriéndome con este cadáver, conquisto C y gracias a mis compañeros han caído los dos, esto es un buen juego de equipo lo que acabamos de hacer, aquí donde está el anterior cadáver de mi S6 destrozado por el Rattel 90 allí tengo a otro compañero en T44 que avanza Pero esto está sembrado de cadáveres puede haber cualquiera detrás venga vamos va milagro de milagro, está justo ahí ah, venga, vamos a reparar rápido vamos venga, cuánto tiempo 35, Buah, mucho tiempo bueno, eso está casi liquidado pero un compañero le está echando huevos ¿eh? no sé quién será, pero el tío va a estar, vaya destrozado pues como se venga para acá me parece a mí con 21 segundos 20, no me da tiempo reparar 18, por ahí tenemos a otro visitante, posiblemente a menos 200 metros hay un compañero que si lo veo caer madre mía me echará a temblar venga, 8, 7, 6 hay que ir a por este tío sí <risa> venga a ver si asomará pero creo que está justo ahí en la esquina esta detrás de a ver si por aquí lo puedo flanquear a ver, a ver vaya, no tengo paso por ahí por ahí no puedo pasar Joder, podrían haber dejado el de del contenedor venga nos la jugamos mi compañero dispara ese muerto, sabe que hay alguien ahí pero ahí no está, ahí está pues parece que ha caído, no lo sé, venga vamos sí creo que está ahí, muerto, creo que sí, que sí es se vale. me hubiera disparado, no? vale, perfecto no no me da tiempo a ver quién era, yo creo que cayó al final, sí, pero no sé quién le dio, ciertamente. Bueno, no ha ido mal la partida, venga, a ver, resultados, ahí está, un solo objetivo de res dos zonas capturadas, 33.000, un impulsor de 75% que está usando. pues me ha venido bastante bien booster es pues esto es todo en el puerto de carga escenario que personalmente no me gusta no es de mis favoritos eh, no, no, no, la verdad es que no, no es de mis favoritos me gustan más los escenarios con camuflajes, rocas, ríos, eh, en fin campiñas grandes Paz de campo, pero una ciudad, bueno, Stalingrado es diferente, pero los escenarios como Suecia, como este del puerto de carga, pues no, no me gustan. Pero bueno, entiendo que Gallin tiene que poner variedad para gustos colores, pero personalmente este escenario es de lo que menos me gustan. No, me puedo quejar, hemos ganado la partida. Pero no me gusta, la vuelvo a decir. <ríe> en fin, ¿qué opináis vosotros sobre el puerto de carga? ¿Os gusta este escenario? ¿Os da bien? Dejadme en los comentarios y nada, recordaros que abajo, justo en el enlace, tenéis eh, bueno, en la caja de comentarios, tenéis el enlace para el grupo, el servidor de Discord del escuadrón Ibis. Para los que os gustaría formar parte de un escuadrón o jugar en equipo y. La eh, verdad es que se nota bastante la diferencia de jugar solo a jugar en equipo. O sea, buenas tardes, buenas partidas, buen rollo y.. Os lo recomiendo. Ahí os dejo el enlace para todos los que os interesa y formar parte del escuadra. Pues nada más, esto es todo en el puerto de carga. Eh, espero que el vídeo os haya gustado. Acordaros de suscribiros, eh, dar a la campanita para recibir las notificaciones y muchos likes. Muchos likes, que es lo que ayuda al canal. Sin más, me despido, hasta la próxima, chao.